De eh, su nueva, eh, Green 9, a ir a este portal de este lado y vamos a capturarlo. El naranja de capturar bien un portal es hacerse lo más fuerte que uno pueda, digamos. Si podemos ver, vamos, voy a irme hacia ese portal un poquito y vamos, voy a explicar hasta qué distancia. Más o menos, estamos lo más alejado alejados. Pues, no puedo generar acciones, pero... Yo puedo empezar, señalo tal Lo voy a tener un resonador y lo puedo guiar para que el resonador cambie. A un nivel 8, por en este caso, nivel, tengo más resonadores, pero no, no va a hacer Si podemos ver estos eran muy pegados al portal, significa que uno seis la es como más somos a la distancia que yo soy de este portal de aquí abajo. Radio, si uno se hace a esta distancia, lejitos unos paquear y lo que sucede cuando. Eh, tú me dices no, no, no, cuando es estás okay, está ahí. Sí. en un momento donde empezar a aparecer los resonadores para uno actualizar rápido el escáner pues señaló un portal espera que llegue no loading aquí en la foto y dice no señala la foto y dice ok como podemos ver ya que estamos de, del portal está el resonador no lo tenemos casi debajo de nosotros aquí entonces eso indica que el portal fue capturado de una forma óptima lo mejor es capturarlo en, a una distancia lejana para poder eh, hacer de que sea un poco más difícil de, de, de atacar digamos con si resonadores 1 2 y 3 pues digamos a jugadores de nivel bajo les va a costar destruirlo a un jugador nivel 8 o, o más no importa la distancia que, que se coloque básicamente si están bajitos, los va a tumbar de igual con la misma facilidad. Partes como esta que tenemos demasiados portales cerca, esta estrategia pues no es muy óptima porque así uno se parece donde uno quiera, uno va a estar muy cerca de cualquier tipo de resonador. Puesto que para uno tumbar uno lo que intenta es acercarse a los resonadores, a estos de aquí, y estar lo más abajo posible si uno es un nivel bajo. De un ni nivel alto ya la estrategia cambia un poquito, pero eso lo explicaremos más tarde.